entregas pasadas te mostré los videos más recovecos e inexplicables metrajes que no tienen explicación alguna pero desde entonces ha ido apareciendo más material que muestran cosas que sin duda te dejarán con la piel chinita tomando la misma fórmula de las anteriores entregas desde fallas en la realidad pasando por lo paranormal y obviamente por lo más extraño e inexplicable. Estos son siete cosas que los humanos nunca debieron ver. Parte 3 Harry es un peculiar y singular canal dedicado a los excelentes trabajos dentro de una barbería. Él es Harry. Un día decide ser el modelo de trabajo para la realización de un video, atendido por el barbero Matthew Gallegos. Video de más de 40 minutos que subieron tranquilamente a su canal y lo que no podían creer. Es lo que la audiencia les comenzó a señalar. Presta atención, pero sobre todo, juzgalo tú mismo si es que te das cuenta. ¿No? Bueno, lo extraño es que lo que sucede en el espejo en veces no cuadra a tiempo real entre ambos señores videos de este estilo hay muchos y sobre todo desde que alguno se hizo popular comienzan a salir a puños, solo hay unos cuantos que existían desde antes de que se clasificaran y popularizaran, en este como podremos ver es antiguo y de una cámara en movimiento, lo que lo hace aún más difícil de ser creado a propósito. Este no es cualquier video, sino que fue tomado por la cámara de seguridad de un auto en Rusia. Si prestas atención, ¿Podrás afirmar con toda seguridad de dónde cae esta chica? ¿Cómo fue que esto pasó? Quienes estuvieron ahí aseguran que esta chica se levantó asustada, pero se marchó por su propio pie. ¿Crees en la compañía o convivencia entre una persona y un espíritu o fantasma? Esto es lo que al parecer nos quiere demostrar este video. Estate atento. Igual me vine a fumar un pito aquí en la casa de mi amiga. Mire, ella es mi amiga. Mire, y Che, si está aquí, ¿qué gira es? Pero más... Hasta el hasta la muerte o... Sí, por gira más rápido. Eso, eso, mi niña. Eso gira rápido, ¿viste? Solo se va quien se olvida. ¿Te extraño? ¿Coincidencia? ¿Algo más? ¿O tú qué piensas? el siguiente video no hay mucho que decir al respecto, simplemente juzgalo por ti mismo y dime si no es peculiar el comportamiento de este menino. a continuación, nos dejará con un extraño sabor de boca, para algunos es objeto de debate, señalado como una desafortunada viajera en el tiempo, una falla en la realidad, la verdad sea cual sea el caso, no nos deja muy en claro si también es un ángulo y casualidad de la cámara Tú decides Lo que tenemos en el primer lugar es un video tomado en la ciudad de Mazatenango, Guatemala el cual hizo eco hasta en los noticieros y ahora, verás por qué. ¿Qué está pasando aquí? Sin duda, extraño y hasta aterrador. Ahora, dime tú, si puedes explicar este fenómeno con seriedad. Número...